Muy buenas, soy Santiago Sánchez Lindel y estamos aquí para presentar la última de mis creaciones. Esta creación se realizó en la Málaga Young Weekend 6 que fue realizada por el equipo de trabajo Olio Team. De hecho, este juego actualmente está en producción. Eh, sí, y además, bueno, voy a enseñar el... El equipo de trabajo, eh, los conformamos aquí el, los que formaban parte de la, de la programación. Arte, en el cual estoy yo incluido. Y en música. En música es interesante ya que José Ramón García López llamó nuestra, nuestra pose para luego introducirla en el juego como los sonidos de la gallina y lo hizo de manera que ha quedado muy muy divertido, la verdad es que os, os va a gustar. Está muy buenas, antes se me había ido la pantalla, entonces he tenido que cortar El micro, así. Bien. Pues lo que quería decir es que Olio Olio significa gallina. Y lo que quería decir también es que actualmente el juego está en desarrollo para Google Play para Android, sobre todo, para ellos todavía no tenemos pensado realizarlo. Y bueno, lo que estaba enseñando, que se ha visto el corte y tal, es el ranking. Entonces, el juego consiste en aguantar el máximo tiempo posible sin que se coman todas tus gallinas. En momento que se hayan comido todas tus gallinas, pues, has perdido. Yo lo máximo que he durado han sido 5 minutos, que es impresionante porque no he vuelto a repetir el récord, generalmente me quedo en 2 minutos, 2 minutos algo o 1 minuto algo como se puede ver en pantalla y vamos a, a comenzar. También deciros que los gráficos que yo he realizado en este juego, o sea, en este equipo de trabajo, son el cursor que estáis viendo que son dos, dos sprites, uno con la mano abierta y otro con la mano cerrada. La idea es que vaya lanzando el pienso para alimentar a la gallina. El pienso también ha sido re, eh, realizado por mí, es muy simple. Eso es con transparencia y con una brocha que creé en Photoshop. Y eh, el zorro, que tiene una animación que no se puede apreciar por la velocidad en cual... Eh, se mueve el zorro, pero es muy divertido porque va con un cuchillo y un tenedor comiéndose a la gallina. Y bueno, vamos a empezar lo que es el juego en sí. Bueno, el juego, Como veis, tiro el pienso y van todas las gallinas por ahí moviéndolo. Sin que se lo coma el zorro me comen mi gallina. Pues ya está, y así, y hay que durar el máximo tiempo posible. Debido a que está ejecutándose tanto el OBS como el juego, pues es la capturadora de pantalla, eh, el juego va un poco más lento de lo normal. Realmente no iría la gallina, como podéis ver, va con el cuchillo y tenedor y mientras menos gallina haya, pues va más a por, a por tus gallinas. O sea, digamos que tiene mejor puntería el zorro. Por ahora no, pero en el momento que me queden dos o tres, irá directamente a por ella. Cada vez va a ir más, más rápido. También comentaron, bueno, como, como anécdota. Los sonidos que estoy escuchando de la gallina son hechos por nosotros, que ya lo comenté antes. Y hubo un, un niño, un chaval, que, que estaba todo el rato eh, observando a ver quién se sentaba en, en nuestros ordenadores para que no le quitaran el récord. Y siempre que podía, se, sentar, se sentaba para superar su propio récord para que nadie pudiera superarlo. Y se iba cambiando de ordenador, teníamos puesto varios ordenadores. También una cosa curiosa que pasó en la JAN fue que una... una, una compañera ¿no? de la, de la Jan, no, no compañera nuestra sino que estaba en la JAN participando estuvo jugando y, y, y salió ahí medio medio llorando desde de, de la brisa que se pegó jugando este juego Eso fue algo, algo bastante, bastante impactante ¿no? de, estamos allí viendo cómo se, cómo se reía la muchacha. ¿Lo veis? Ahora ya va directamente a por las gallinas. Me quedan cuatro. Estoy durando más de dos minutos. Y bueno... Yo creo que como lo el se va tan mal. A veces no me, no me matan las gallinas. Pero porque no... Porque vaya a ver, se ha pasado por encima y no la ha matado. <risa> ha pasado un buja ahí. Bueno, un bug en directo. Y nada, pues esto. Luego te viene esta pantalla, que en concreto es para poner tu nombre y, y guardar lo que sería tu récord. para guardar lo que sería tu récord y bueno, ahí sale, mi récord ahora mismo es el, el récord que acabo de hacer que son 2 minutos 41 no está nada mal y pues yo recomiendo mucho descargar, eh, instalarlo ¿no? el juego, o sea descargarlo, ¿no? pues, realmente el juego ha sido realizado en Unity y deciros también que bueno que actualmente se puede jugar en varias plataformas, tanto para PC como para, para lo que sería eh, Mac, lo que sería Windows, lo que sería Linux y lo que sería iOS, pero el nuevo que vamos a realizar simplemente lo estamos realizando para, para Android. Y bueno, hasta aquí yo creo que todo lo que lo que tenía que explicar y decir. Espero espero que jugáis al juego, que os divertáis mucho con él. Y bueno, hasta el próximo vídeo.